Hola, eh, vamos a estar haciendo un video de la segunda configuración para tener más FPS. Me acabo de bajar y más bueno, ajustes. Y van a venir acá el video. Ahí la resolución está, se la da en, en la descripción. Esto también 856 856,52 x 480 filtro escala cúbico esto porque en grabación se ve mejor así en directo pueden poner en bilinea que esto le atraerá más fps pero se verá un poco más borroso y con 8 fps en audio esto no mueve mucho porque esto nunca casi no importa es, es importante pero por, le por defecto está bien salida en invisión verifiquen si tienen esto que codificador, ya que si tienen este número está bien porque es el procesador de ustedes Si tienen una tarjeta gráfica, pueden poner su tarjeta gráfica aquí Como una NVIDIA o una RTX En la grabación, tienen que poner este tipo estándar Esto codificador también, así eh, Eso, bueno, todo normal Y acá, tienen que poner 2.500 GB de trato. bueno como decía y todo eso déjenlo así ya avanzado y esto no mueve nada no mueve nada porque si no van a dar daño algo no más no, mueven esto muy caro ya a ver no no hay nada no mueve no. nada no, no, no, no, no, aquí Bueno, ya. en emisión si, si quieren que vea se vea esto y esto con su cuenta de twitch pero no por medio de código sino por medio de su cuenta mismo como ya su contraseña y cosas así y le va a salir esto si no le sale entonces vendría acá ah, y ya está chat información estadísticas chat información y estadísticas si quieren y alertas les llegaré una página abajo que les ayudará esto eso tienen que iniciar en su cuenta sesión el cuento de Twitch y le va a salir eso sí solo para para los que quieran hacer streams así que bueno eso era todo adiós